Hola qué tal amigos, bienvenidos nuevamente Yo soy Camilo Moreno y hoy me vengo a despedir porque nos vamos ¡De vacaciones! Pero no se preocupen que estas vacaciones no serán para nosotros únicamente para disfrutar de estas fechas y para descansar un poco. No, señores, mucho de este tiempo lo dedicaremos a revisar concienzudamente sus sugerencias y peticiones para empezar nuestra nueva temporada con muchos cambios, mejoras y muchas sorpresas que seguramente les van a convenir y les van a gustar mucho. La verdad es que yo particularmente estoy muy agradecido con ustedes, amigos que nos están siguiendo, y me siento muy inspirado leyendo esos mensajes tan bonitos que nos dejan, sobre todo cuando nos dicen que está sirviendo de algo este nuestro esfuerzo para entregarles un poco de nuestra experiencia. Y esa es la idea, que puedan tomar eh, lo que les sirve de nuestro contenido y lo apliquen en sus emprendimientos. Y bueno, ya, ya no más porque me voy a poner a llorar. Para la próxima temporada vamos a tener temas nuevos muy importantes y también vamos a entrar en detalles de los temas más relevantes que puede que hayamos visto o no. Como administración de restaurantes, gestión de BPM, que son las buenas prácticas de manufactura, menu engineering, eh, ah y volverá nuestra Natalia con más gestión de recursos humanos. En fin, como decimos aquí en Colombia, pidan que yo pago. Los esperamos sin falta el próximo año para que no se pierdan ni un solo capítulo de la nueva temporada. Sin más que decir, por ahora, de todo corazón, de parte del equipo de Marketing Gastronómico, en especial de su servidor, les deseamos una feliz Navidad y un muy, pero muy próspero año 2018. Hasta la próxima.